Al crear la línea de tiempo hemos cometido algunos errores. Por ejemplo, habíamos puesto como fecha de inicio 1750. Para modificarlo, lo que tendríamos que hacer sería entrar desplegando la sección de administración, Settings, y aquí tenemos en Settings las opciones que hemos ido introduciendo al iniciar la línea. Podemos marcar la línea de inicio y ya hemos corregido para que figure 1700 como fecha de inicio. Igualmente podemos poner, por ejemplo, que la fecha de finalización sea el 31 de diciembre de 1990 a las 23 horas 59 minutos 59 segundos. Tenemos una visualización estándar y vamos a ver algunas opciones avanzadas y de la visualización en, visualización en 3D. Entre las opciones avanzadas podemos ver, por ejemplo, la posibilidad de poner el lenguaje que por defecto viene en inglés en español. Al hacerlo así, el formato de fechas que utilicemos cuando utilicemos el formato día-mes-año corresponderá con la notación española y no con la anglosajona. Podemos también decidir eh, la escala de la imagen, ahora iremos con la imagen, por cierto, eh, personalizar los colores de la cabecera y de las diferentes diapositivas, por decirlo de alguna forma, y, e incluso también cambiar la fuente que vamos a utilizar. En, en este caso vamos a fijar la fuente, para las diferentes historias que vamos a ir contando, historias son cada uno de los eventos eh, que vayamos incluyendo en nuestra línea de tiempo, vamos a ponerla con el formato año, simplemente para que no aparezca fecha. Tal vez en algún caso podremos especificar un formato eh, de fecha concreta cuando sí que tengamos un dato concreto para mostrar. Entonces, modificamos para que aparezcan las fechas en ver en formato automático en formato simplemente año. Y, en principio, por ahora, esta línea de tiempo está como privada. Podríamos ponerla como protegida por password o pública. De momento vamos a dejarla como privada todavía. Salvamos. Bueno, en este caso, como no hemos hecho ningún cambio, no hay nada que salvar. Con respecto a las imágenes, eh, en la grabación anterior hemos visto cómo aparecía todo en gris. Eh, aunque dice que, tomando las imágenes de Flickr, se podría poner incluso el crédito automático no he conseguido encontrar la forma, voy a seguir investigándolo al menos de que las imágenes que elegí se mostraran, con lo cual lo que he hecho ha sido buscar nuevas imágenes esta imagen como fondo de la introducción y esta otra que es la que estamos viendo ahora mismo en el fondo de pantalla como fondo para toda la presentación ahí las tenemos ¿Mm? y podemos salvar estos datos